El paso por un reality puede ser un gran impulso en el camino a la fama Es la ilusión con la que ingresan los participantes a Gran Hermano Sin embargo, muchas veces las expectativas chocan con la realidad Y la salida de la casa más famosa está lejos de ser un sueño dorado Muchos hermanitos tienen la esperanza de una salida laboral en el mundo artístico Pero son prisioneros de contratos abusivos En los que ceden los derechos de su vida a un gigante que decide por ellos Ya es histórica la frase de la novia de Christian U, Para que no firme con el canal el último gran hermano mostró una cara oscura de la moneda con muchos participantes que viven una fama efímera en relación a ediciones anteriores. Juan Reverdito es uno de los concursantes que transita un duro presente laboral. Obviamente que uno se hace responsable del contrato firmado que tenés, pero si no te llaman para absolutamente nada... Y no te pagan tampoco. Si tenés la oportunidad de... Si yo ya no le sirvo a Cuarzo, la realidad es esa. Otros, como Romina Urig, amenazan con romper el contrato que la liga con el canal por la ausencia de posibilidades laborales. Viviana Colmenero, ganadora de Gran Hermano en 2003, criticó duramente la crueldad y el olvido post-reality. Es una popularidad que dura lo que dura y que nosotros somos simplemente unas fichas... Son... Ansias. Son pocos los participantes que sobrevivieron al reality y lograron valerse por sí mismos. Silvina Luna, Jimena Capristo, Andrea Rincón, Floppy Tesouro y Cristian U, entre otros. Está claro que el precio de la fama es muy alto y el olvido es el escenario más temido y cruel para los exjugadores de Gran Hermano. Bienvenida, Viviana Hola. Colmedero. ¿Cómo estás Vivi? ¿Cómo andan la vida? Bueno, Laura también está entendiendo el tema sí. de reality Gran Hermano, ¿no? Igual no hay como Bastante. un estigma también, digo, no cargan como un, con una cruz los, claro. los ex-participantes Gran Hermano. Es en Gran el hermano. lugar donde lo ponen al ex-Gran Hermano. Claro. Claro, porque después no, no es que... eso eso A ver, el formato es una producción enorme de que le da trabajo a un montón de gente y el tema es que no lo valorizan al participante, lo valorizan mientras dura y mientras del rating. Después, cuando salen. Sí, no, pero el... siempre dicen como, ay, bueno, son unos vagos, no claro. están, ahí hacer nada, están ahí metidos. Y cuando salen, dicen, bueno, ¿qué fue Guerra de Hermanos. Claro, como... no tienen talento, ¿qué van a hacer? Pero convengamos que el, la televisión, todo el, el medio televisivo, eh, no se trata de tener talento, se trata de rendir y dar rating. Eso ya es. Sí, un... no, y también la construcción, que... ¿no? La construcción artística que puede elaborar cada uno. Por ejemplo, sí, me acuerdo, pero les cuesta, yo me acuerdo, por ejemplo, uh -huh. Silvina Luna. Eh, o, o, otra. o la negra Capri. Claro que. Digo, le pasaron muchos años para poder sacarse de encima el ex participante gran hermano. El mote, claro. No, pero no, claro no, que, esto que algunos no se lo sacan nunca. Lo que pasa es que, ¿sabés qué creo, Flor, que? Y a Vivi, que cada uno entra por distintos motivos. Claro. El tema es, Vivi, vos fuiste ganadora. No sé si vos entraste para ser famosa, ¿entendés? Lo que pasa es que entras porque, bueno, es, es una propuesta tentadora, mm. el gran hermano. Premio fantasías con el tema de la fama, después ¿qué, benefic mucho, ¿no? qué beneficios te va a dar la fama, porque todos antes de pero conocer como que te veías. este medio pensamos que la fama da beneficios sí. o no da beneficios la fama. Por supuesto sí, que da sí. beneficios. Sí. pero bueno, cómo bueno. qué te veías. O sea, en ese momento vos te veías como una vedette Hay que como trabajar una ¿cómo para qué? después poder construir una carrera. Pero a vos te sirvió, Vivi, bueno, vos carrera. te sirvió. ¿Vos cambiaste, hiciste un cambio de vida o no. A ver, el tema es por más que haga el cambio de vida, lo vamos a hacer todos, porque es un antes y un después el gran hermano. Pero después, ¿por qué no tenemos derecho a construir Pero sí y a proibir que, pasa es que Vos te haces famoso y por dos motivos. De sí, sí. Sí, Podemos tranquila. tener derecho a construir, a que se nos abran puertas en el mundo artístico. Claro. ¿Podemos? Sí. ¿Por qué? Pero si tenemos, sabes hacer algo, tenemos... si no sabes hacer no, nada, a qué ver, vas? ¿Qué, ¿Qué tenemos que saber hacer? Y si querés ser actriz, tenés que saber a actuar. Ver, si querés ser panelista, tenés Yo, que bueno, ser periodista o saber... Primero tenés que saber más o menos qué querés hacer. Pero claro. después, vuelvo Pero a repetir... ¿por estás en un tono de pelea? No, Estamos porque pasaste eh. dos veces por acá y no fuiste capaz de saludarme. En cambio, tu compañera Le se, levantó, uy, uy, uy, uy. se levantó... Se levantó... me fui al baño, y te dije hola. dijo, hola, ¿qué tal te saludo? Bueno, nada. Eso te Te dije hola. Cuando me fui bueno, al baño, te eso. dije hola, Vivi, ¿cómo va? Por eso. Volvamos al tema. Mm. Volvamos al tema Gran Hermano Yo, Vivi, sabes que sí. creo? A lo mejor, perdón, ¿no? Pero eh, yo creo que a lo mejor Vos te pudiste ayornar. O sea, ¿entendés? Sí. Y hay gente, hay, hay, hay determinados chicos De Gran Hermano, o de cualquier reality no, Olvídate que sea Gran Hermano Que a lo mejor eh, Esperaban, quizá la fantasía era sí. voy a, a, a estar en tele me van a llamar de todo lo, o voy a ser no sé o panelista o actor o, o lo que fuere y presencia, y, no, presen, y, y no claro ¿cómo se construye este... una carrera en el medio artístico? tenés que toparte constantemente de oportunidades. crear contactos sí. que te den oportunidades caer y simpático es tener suerte es, un, claro, es, es un, un combo son igual, muchos factores igual dijiste algo Ahora, importante eh, no te dejan recorrer los programas yo cuando cuando yo salí de mi de la sí, casa de Gran claro, Hermano sí no pude venir a intrusos. Intrusos era furor. Ah, eso era me furor sí, sí, sí, en el sí. 2002-2003. Sí, no, a ver, eh, pasa ese tiempo caliente de furor donde vos podés crear contactos con el medio artístico. Y no y te dejan. No te dejan, no te dejan. Y después te quedas sin el pan y sin la ¿Y ¿Eso qué es el contrato, Vivi? O en, sea, es, sí. El contrato es muy eh, ajustado por cuarzo y por telefé. Bueno, el tuyo fue el telefé. ¿no? Telefé, pero ¿qué pasa? Cuando salís de la casa, vos todavía ellos saben que vos podés generar rating durante un tiempo, ¿no? Sí. Entonces te llevan como un títere. Títer ah, pero no a todos. Canal. Pero, para allá, pero lo que se para que para quejan muchos participantes es que no es con todos igual, porque te tienen frisado... y ni siquiera te dan la posibilidad peor, de ir a otros lugares. Peor, ¿no? Pero no es que te llevan peor. como un títere. Vos sí, sí, haces una novela. Como pero, Viviana, sí, sí, eh, sí, sí, cuando vos haces sí. una novela para tal canal... Claramente los actores hoy, los actores de Atav, están recorriendo todos los programas de Canal 13 y del Grupo Artear cuando hacen una novela, cuando hacen una novela en Telefe, pagando, ¿no? todos los actores no, de no, la no les novela. Están pagando. No, no, les ya cobraron les el, el año pasado. Bueno, no, es como, sí, como El eh, bueno, así así eh, Gran Hermano es un programa, es un formato. Claramente Telefe invierte para hacer ese casting y va a utilizar a las figuras que tuvo en ese reality, sí, pero al igual, igual no de su se canal. compara, para mí no se puede comparar, pero y no sí, puedes comparar sí, con actores, no puedes comparar actores de, claro. de novela con participantes de Gran Hermano porque sí. un actor de no, novela para sabe para comparar lo que es un contrato con un, canal, no, pero, con un pero, actor, un mí, la diferencia es que un actor de novela, digo, sabe que tiene que promocionar su producto, termina ese y empezará a otro producto porque no tiene que demostrar nada en el y medio. Lo que ella sabe, dice amigo. es que los participantes de Gran Hermano no les dejan no ah, los dejan promocionar y no se puede entrar, no puede venir a intruso, no, bien, no puede ir a otros programas. de, y de gran no, hermano no, se están no. recorriendo todos los programas de Telefe. Esta semana estuvieron en Cortá por los Anos, la, eh, estuvieron en Masterchef. Pero, Cuatro. Digo, los... pero a cambio de No, no, de perdón, qué? no sabía lo que facturaron en Uruguay en dólares. ¿Cómo? ¿A cambio de qué? No, no, no tengo ni idea. Ah, de bueno, qué. a cambio de nada, ¿sabías? Y bueno, ¿Cómo pero de nada? pero lo perdón. Pero un un después poquito. te llega a Yo no, tengo el dato. Chicos, no, los chicos tengo de gran Espera, espera, espera. Los chicos que salieron de Gran Hermano, no todos, pero Julieta, Daniela, Alfa, Nacho, que estuvieron, eh, creo que Marcos, que estuvieron en Uruguay, facturaron y muy bien. en, en serio? Uruguay no solo... A Juli Pólico cobró un no, millón no de creo, pesos... A otra cosa. cobró un millón de creo, pesos por una presencia de 30 minutos... que no tiene un peso. Te puedo responder... Perdón, no. Vamos al revés. Juan era taxista. Y antes de GH, era taxista. Sí. Salió y sigue como taxista. En su caso, el reality no le funcionó. ¿Por qué? Porque le dio fama, pero no le dio ingresos, ni oportunidades. Salió ni enseguida. Burros, ¿Pero él kilos. está con contrato todavía? Era, no, me pocos me... que creo no. que no. Le quedan, le quedan pocos meses. Dijo que bueno, se reunió ahora, esta semana es con reality, la productora eh, y para y ver salí cuál era más la o menos con imagen medio negativa. La, y, y así todo entendí, lo que firmé, y que la productora no tiene ninguna responsabilidad no, ni la plata de no trabajo no, ni nada. Depende de vos. Por Entonces, eso. Juan, el honor de él es entender que le hicieron un mal. No le hicieron mal. No, en no todo le... caso, él se hizo mal y el reality no le sirvió. Bueno, y punto final. Él ya tiene, ¿Te tiene la fue fama. Mal, volvés al taxi. No es que perdiste. A volvés al taxi. No, a tu él punto ya inicial. tiene la fama. Él tiene que tomar riendas de su popularidad. Y crear una carrera Si es que Está quiere hacerla, Pero acá no, la no, no se porque Entonces, yo, yo, yo, entonces yo. Mañana Él podría Empezar a recordar Los, pro... los programas Si es que, les, si Vivi, es que le abren hay... las puertas O ir a casting a estudiar pero teatro hay que, hablar, hay que hablar con Hay que hablar sí. con detalle Mal es que él cuando va con el taxi, la gente diga, no, yo a tu taxi no subo porque soy de GH. Vos, Juan, no me subo. Eso no le pasa, digo. Con el taxi le, le, le va como antes. Laura, siempre pasó en los Gran Hermanos no importa, lo del taxi no importa siempre. No, no, que me preguntaba, siempre pasó en los Gran Hermanos. Hay algunos, es decir, destacarse se destacan cuatro o cinco claro, que sí. son los que siguen la carrera. Pensá que hubo 20 figuras en este Gran Hermano. Claro. Pero sí. a todos les sirve. Camila Latancio, no están todos los programas, la, las gemelas, sí. pero sacó sí. su CD, logra hacer su Como dice Vivi, cada uno cuando tiene un arma, pero tenés que tener no, un, arma, pero, que tener no, un arma, pero Igual, igual me parece que hay algo peor que le sucede que tiene que ver con que están en un programa con que medía cuánto, 20 puntos. Todos los días. 20 puntos todos los días. Y de golpe salen y se encuentran con la nada. Y bueno, se encuentran pero, como que no... Entonces pues, parece que... Ese... Pero se metieron sabiendo cómo no, era la... No, pero no eso a mí me lo diga, no. Yo digo, tío, analizando lo que veo, pero pasa, les pasa eso. No, pero esto. hay una persona como de con prensa un vacío. que lo maneja. Algo, eh, muchos de ellos son pedidos, como te digo, en el Uruguay. Fueron por distintos lugares. A pero pero igual, igual, dices, eran 20... y Koti que están disfrutando en Cancún. Pero eran 20 y ¿Cuántos nombramos? Bueno, pero, si no sea, pero eso, pero eso para mí tiene que ver con sí, que es, es un pregunta. arma de doble filo ver, para claro. mí tener 24-7, una cámara o no 24-7, pero mostrándote es un arma de doble filo también, un poco por esto que decía Martín tu imagen puede terminar siendo positiva o negativa, sí, hay claro. que ver qué mostrar y hay que ver qué herramientas tiene cada uno pues me parece que hay algunos que, no sé, quizás el caso de Julieta estuvo buscando este, esta oportunidad de alguna manera toda su vida, se prepara como actriz como bailarina como esta, dice bueno mis herramientas son estas, salí, quiero ir por tal lado Claro. Pero, bueno, pero Nacho no la Perdóname, el laburará con los streamers que hacen también, fútbol y le va a ir brutal eh, Marquitos querrá ser modelo eh, la o una... no porque pero también todos, hay ganador todos, todos, todos esto, buscan digo. un camino bueno. cada uno eh, Agustín está también con los streamers también. Pero, a pero a ver usaron la plataforma como decía Pampito con una herramienta previa Julita claro. ya bailaba eh, Marcos actuaba, eh, actuaba era, y jugaba. viene haciendo un camino Marcos hace muchos años. Julieta. Eh, todos tenían algo previo, Son el trampolín para saltar. Claro. En el caso de Juan, te pregunto, sí. Analízalo vos Pero acá estamos hablando de, de los contratos. Por ejemplo, hay, contratos? hay chicos que no, no están pudiendo hacer lo que quieren hacer porque están atados a este contrato. ¿Y hasta cuándo están atados al contrato? En Cuando ellos no pueden tomar riendas, Pero, de es, así, su propia pero es así la televisión, eh, Viviana. Ninguno de nosotros que estamos acá sentados podemos ir Pero ustedes Pero no ir a trabajar a porque o sea, tenemos un contrato con Están este. ganando Mira, un dinero que ustedes acordaron. Los chicos de Gran Hermano están. No nos metieron con una es, escopeta dentro del eh, reality. Están, están, Fueron por propia voluntad. Económicamente están flojos. No, no. o sea Pero si yo no creo que que están, un millón de están, pesos por media hora. Estamplo. ¿No cobraban un sueldo? Es que viste que todo sí. lo que brilla no es oro, porque sí, vienen sí. acá pensando que esto es del otro lado el arcoíris y no. que vas a encontrar la ollita claro. con la moneda de oro y acá no, la olla pero, la pelaron. Pero, no no la quedó principal. ni el duende, llevan el sí, sí. duende sí, sí. la olla. No devalijaron. No, de no, no tiene telefe, ni Cuarzo ni nada. Ellos firmaron el contrato, perfecto. Sí. Ahora que los dejen, ahora en este momento caliente de furor, que los liberen y, no, y que el, los dejen lo que pasa, actuar independientemente y a ver, a ver qué hacen igual ¿Qué al, algo no y cierra hay... eh, porque perdón Tiago por ejemplo hizo un par de presencias pocas Tiago Poquitas, y con la plata que, que junto entre los sueldos correspondientes y las pocas presencias, se puso una, una brulería. No, bueno, pero era lo bien, que quería. Está bien. Está bien. no se puso de Pero lo no dice positivo, o sea. Sí, sí, claro, claro, Yo creo que entiendo, incluso en su momento, no sé, Vivi, si fue tu caso, pero hubo muchos que con Ana Rosen hicieron juicios. Sí. Creo algunos que lograron. una Tamara sí entiendo, por supuesto, que son contratos un poco leoninos. Eh, pero a lo que voy es también las reglas del juego. se sí. saben, digo así, como de a una popular sé, ¿Quién las sabe? Y el que oh, va si y vos firma. Vos lo los chicos que entran a... y se sí, porta con algo. Por si lo lo ¿no? los firman desde firmaste. Lo firman porque quieren entrar a la Bueno, pero jodete. Bueno, No te No te pongas pero Laura. chicos, es como si <risa> los, yo voy a mañana a Telefe 8, eh. y me siento. Me van a llevar a Maite. No, vos no, no pero te te te lucho, te te de hecho, Maite, escúchame, de hecho, no Laura, más, eh. el primer gran hermano de ¿Pregunta? todas las ediciones de todos los Gran Hermanos, ¿qué, ¿qué gran hermano quedó como plantel estable en Telefe o como figura pero ¿y por de Sí, pero... ¿Con cuál? ¿Quién? No, bueno, Primera Capristo siguió trabajando muchos Bueno, el mal ejemplo de que trabajó en Telefe. ¿En Telefe? No, pero por ASA o Telefe. No, para que se mepa, fueron proyectos. Los usan un par de meses más hasta para levantar el rating de los programas y después ya está. No le van a, a dar sí que son nada. descartables. Pero vos decís, no los a dar usan, nada. pero te dan una oportunidad. ¿Sí? Vos lo ves el vaso vacío. Para la oportunidad es los primeros meses. La tele es así. Los y entonces... Todos, entonces... todos somos es que descartables en la sí. tele. Sí. ¿A el error del participante no es pensar que te salvaste. No, no, no. no, no. nadie piensa sí, eso. No te... Digo ah, que la oportunidad son los primeros meses que podés recorrer todo el medio, no solamente un canal. Pero es un error porque está en el contexto que Te dijeron, no va a no vas a recorrer todo el país, no vas a tener presencia porque de acá... Lo seguimos el lunes. Pero Telefe, ¿por qué no los deja? hacer Armar su carrera. Es lo que nos vamos a preguntar, Vivi. Gracias por haber venido. nada. Me enoja, No se nota. Vas a volver, Vivi. Bueno, dale. Un lunes placer. el lunes vuelve. El lunes a me encantó en vivo, esto, esto. El lunes en vivo. Porque bueno, es una mirada bueno, interesante. ¿Vale, y vos la vas a saludar. Y yo te sí, a ah, ah, no me importa que Pampito no me salude. Sin conocerme, habló mal de mí. habló ir al baño. Había Me morió. Todo su pendejo obtuso. Sí, sí, sí. Me morió.